¿Busco el favor de los hombres o lo de Dios? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Estás buscando el favor de los hombres o estás buscando el favor de Dios? ¿De dónde sale esta pregunta? Pues bueno, esta pregunta sale del versículo Gálatas capítulo 1 el versículo 10, donde dice así, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues, si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿quién estás agradando? ¿Quién es el el deseo, la persona que deseas agradar, los hombres o Dios. Bueno, di dicho de una forma diferente, dime la persona que estás agradando, y yo te voy a decir, quién eres siervo, porque si eres siervo de Dios, entonces estarás trabajando para agradar a Dios. Si eres siervo de los hombres, trabajará para agradar a los hombres. Y en nuestra vida, nosotros estamos aquí para servir a Dios, y para agradar a Dios, que a los hombres le guste o no le guste, nosotros estamos aquí para agradar al rey de rey y el señor de señores. Y también en tus decisiones, en tus elecciones, siempre tiene que tener claro delante de ti esta cosa. ¿Quién quiero agradar? Si estás haciendo las cosas para agradar a los hombres, entonces no estás sirviendo a Cristo. Muchas veces las cosas que agradan a los hombres no son las que agradan a Dios, por eso tenemos que elegir, muchas veces nos encontramos en situaciones en el trabajo, en situaciones en la familia, en situaciones donde tenemos que elegir y eh, muchas personas eligen eh, las cosas malas, eligen de agradir a los hombres, eligen de agradir a su jefe, eligen de agradar a, a sus familiares, eligen de agredir a los hombres y no a dios y tú aquí estás agradeciendo lo que estás haciendo lo hace para agradecer a dios o lo hace para agradecer a los hombres esta es la reflexión de hoy puedes escríbeme en los comentarios cuál es tu idea cuál es tu pensamiento qué opinas y comparte este vídeo con cuántas más personas puedes para que puedan recibir esta pequeña exhortación un abrazo